Bueno, hoy, eh, yo el otro día les contaba que las, había tres leyes que eran leyes fundamentales y que íbamos a usar durante todo el cuatrimestre en la parte de, de electrónica, sí, y que esas tres leyes eran la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff eso estábamos, lo habíamos charlado un poquito la semana pasada hoy vamos a explicar esas dos leyes, las leyes de Kirchhoff son dos en realidad la ley, las leyes de Kirchhoff tienen una particularidad y es que son leyes generales de la física pero aplicadas a la electrónica ¿sí? las leyes de Kirchhoff son dos, la primera ley se conoce como primera ley o ley de nodos eh, tiene que ver con el principio de conservación de la carga ¿Sí? es decir, ahora, ahora vamos a ver de qué se trata, es una ley de la física aplicada a la electrónica o a la electricidad, y la segunda ley, que es la ley de las mallas, es una ley que tiene que ver con el principio de conservación de la energía, ¿Sí? es decir, que nunca la energía se pierde dentro de un circuito, en algún lado termina yendo a parar. ¿Sí? Así que eh, de eso se trata un poco la primera parte de la clase de hoy. Y vamos a empezar por la primera ley, o por la, la que se conoce como ley de nodos. Y para poder empezar a hablar de la ley de nodos, creo que lo que mejor podemos hacer para arrancar es decir qué es un nodo. Un nodo es básicamente una parte del circuito en la que se unen dos o más componentes de circuito. ¿sí? Eso es un nodo. Definimos como parte de zona, bueno ahí está escrito, ¿sí? eh, en el... En el caso más general, un nodo es cuando se juntan tres componentes en un circuito La definición de nodo es cuando en realidad se juntan dos componentes de circuito Lo que pasa es que, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando se juntan dos componentes de circuito La ley de nodos no me, no me ayuda en nada, es decir, no me genera no me, no me da ninguna información adicional Entonces en general, para el uso de la ley de nodos, sea lo que sea que sea es esta ley Vamos a decir que un nodo es un punto del circuito en el cual se unen tres o más componentes. Y esos dos puntos de circuito son los dos nodos que tendría este circuito, que es el mismo con el que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿sí? Fíjense que tanto en el que está pintado de rojo, son tres componentes los que se unen, es el positivo de la batería contra un terminal de cada una de las dos lámparas, hay tres elementos, y en el que está pintado de negro, también hay tres componentes, ¿sí? está la, el negativo de la batería y los, dos y los dos terminales del otro lado de cada una de las lámparas. ¿sí? Con eso tenemos definido qué es un nodo. Bien, ¿y qué es lo que dice la ley de nodos? Bueno... La definición de rigor es esa, es que la suma de todas las corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes salientes en el nodo. En, el, en definitiva, quiere decir que toda la corriente eléctrica que entra en el nodo sale. Eso implica, si recordamos de la clase pasada, que la corriente eléctrica era lo, las cargas eléctricas los, o los electrones moviéndose dentro del, del circuito eléctrico Eso quiere decir que Cada electrón que sale por el positivo de la pila En, esta, en, este, graf, en este circuito que está representado acá Esta es la pila ¿sí? Esta es la representación, es el símbolo electrónico Que se utiliza para las pilas siempre, Las pilas y las baterías Siempre en la representación de las baterías o de las pilas El lado más largo es el positivo Y el lado más corto es el negativo Estas cajitas que están acá son tres resistencias de 10 ohm, 20 ohm y 20 ohm cada una de ellas. Y eh, este es el símbolo que se usa, es el símbolo de la convención europea. Vamos a ver nosotros dos símbolos. O este, que es el europeo, o el americano, que lo vamos a ver un poquitito más, más adelante, de cómo se representa una resistencia en un circuito. Entonces, lo que la ley de nodos dice es que. Lo que termina diciendo es que cada electrón que sale de la pila o de la batería, como decía recién, va a pasar por alguna parte del circuito, pero siempre va a volver a la a la vez a la, a la, a la batería. Esto ya lo habíamos digamos, dicho de alguna manera en la clase pasada, cuando empezamos a charlar un poco de, este, de estos temas, pero ahora queda definido ya por la ley particular. Es decir, supongamos que yo estoy mirando este nodo, ¿Sí? fíjense que en este nodo que está allá, esto es una representación de un circuito con tres resistencias, no tiene mucha mucha utilidad electrónica básicamente el circuito, es más que nada a fines de poder contarles el principio de funcionamiento de esta ley. Pero la idea es que, fíjense que en este nodo está ingresando una corriente eléctrica de 2 amperes, ¿sí? entra una corriente de eléctrica de 2 amperes, y cuando llega al nodo, algunos electrones de esa carga, de esa corriente se van por acá y otros electrones se van por acá. Lo importante es que por, por este nodo entraron 2 amperes y por este nodo salió 1 amper y por este nodo salió 1 amper. O sea, cada electrón que entró por acá o se fue por acá o se fue por acá. Hay dos cosas seguras. Ninguno se puede quedar en el camino. ¿sí? Eso es lo primero. Eso quiere decir... No existe ningún sumidero de carga eléctrica, se llama, es la definición. O sea que nunca una carga eléctrica se puede quedar en el camino. Cada electrón que sale de una fuente tiene que volver a esa fuente. Cada electrón que salga de acá tiene que volver acá. Por lo tanto, es imposible que algún electrón se quede en el camino. Lo que quiero decir es, otra vez, que si por acá están entrando dos amperes de corriente, esto quiere decir... 2 por 6 cuatrillones y pico de electrones por segundo, esa cuentita que habíamos visto la semana pasada, la mitad de esos electrones van a venir para acá y la otra mitad de los electrones van a venir para acá que sea la mitad o que sea una cantidad distinta es poco importante en este caso es la mitad justamente porque eh, bueno por otro motivo que vamos a ver un poco más adelante pero eh, en la clase de hoy pero más adelante pero lo que sí es importante es que la suma de esta que está saliendo más esta otra que está saliendo también tiene que dar esta que entró y esto se repite en este otro nodo es decir que este amper que está entrando por acá la mitad o sea 500 miliamper medio ampere, se va para este lado, y la otra mitad se va para este lado, otros 500 otro u otra vez, otro medio ampere. Esto básicamente es la misma cantidad de corriente, porque las dos son iguales. ¿sí? De alguna forma se podría llegar a deducir que si por acá se va un ampere, y por acá se va un ampere, toda esta parte del circuito es lo mismo que esto. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante en la clase de hoy. ¿Está bien? Es el enunciado, ese es el enunciado de la ley de nodos. ¿Por qué es importante? Bueno, en principio porque es una ley general. Si ustedes recuerdan de la clase pasada cuando yo hablaba de la ley de Ohm, les dije que algunos componentes electrónicos cumplen con la ley de Ohm y que otros no. Por ejemplo, una resistencia cumple con la ley de Ohm, un capacitor, que es un componente que veremos en algún momento, cumple con la ley de Ohm, pero un LED, que es un, que es un componente que vamos a usar bastante durante el cuatrimestre, no cumple con la ley de Ohm, un motor no cumple con la ley de Ohm. Entonces, a veces este, hay que utilizar algunas otras herramientas, para, porque las leyes propias de cada uno de esos componentes son bastante complejas. Y la ley de no sirve para cualquier componente, es decir, no importa si esto que está acá es una resistencia o una heladera, si esto es otra resistencia o un televisor, y si esto es una resistencia o una cucaracha colgada de las dos antenas. No importa qué es, la ley de Ohm se cumple siempre, ¿sí? porque la ley de Ohm no tiene que ver con los componentes en particular, sino que tiene que ver con los puntos de circuito y cómo se van dividiendo las corrientes eléctricas. ¿Sí? Bien, vamos a comprobar esto. Por nada, vamos a comprobar esto en, en la plataforma, en Tinkercad. A ver, un segundito. Bueno, vamos a iniciar la simulación. Fíjense que tengo tres resistencias. De 10 ohm. Esta es de 20 ohm y esta es de 20 ohm también. Son exactamente iguales que las que habíamos estado usando recién. Es decir, son exactamente iguales que estas. Una de 10, una de 20 y una de 20. ¿Está bien? Ok. Bien. Fíjense que le acabo de poner una fuente, ¿sí? De... Este, de 10 volt, y esta fuente de 10 volt va a tener una corriente, le va a circular una corriente de 2 amperes. Eso quiere decir que si yo le pongo 10 volt a estas tres resistencias, con el circuito como estaba armado en la figura de esta que está acá, por el positivo van a salir 2 amperes. De esos 2 amperes, 1 amperes se va a ir por acá, ¿sí?, Va a pasar por el amperímetro, recuerden que el amperímetro se conecta en serie. Alguien me preguntó algo de eso durante la semana. ¿Sí? Va a atravesar por una resistencia de 10 ohm y va a volver a la fuente de alimentación. Mientras que otro amper va a pasar por acá, este es el nodo que estaba dibujado en, la, en el circuito anterior. Entonces, va a venir por acá, acá va a circular todo ese otro amper y se va a volver a dividir en 2 de 500 Miliamper, o mejor dicho dos de medio amper cada una lo interesante de esto es que es poco importante sí cuál es el valor de la corriente tal porque la sumatoria esta siempre tiene que devolver el mismo valor fíjense si yo a esto voy a parar la simulación para poder cambiarle el valor rápidamente si yo a esto le duplico la la tensión, van a ver que lo que va a terminar sucediendo es que se va a duplicar la cantidad de corriente. Es decir, cuando yo pongo 20 volts en lugar de, de 10 volts como antes, la corriente va a ser el doble. ¿Por qué? Bueno, por, por la idea, digamos, la resistencia equivalente de todo este circuito sigue siendo la misma. Si yo le duplico la tensión, la corriente también se va a duplicar. Dentro de un rato vamos a ver de qué se trata esto de tensión y corriente equivalente y toda esa historia. Pero fíjense que ahora salen 4 amperes. Y esos 4 amperes, 2 amperes se dividen por acá, otros 2 amperes vienen por acá, y esos 2 amperes se dividen. 1 ampere viene por acá, y otro amper viene por acá. Y luego vuelven los dos hacia la fuente de alimentación. ¿Está bien? Las resistencias son de 10, 20 y 20, porque sí, no entiendo cuál es la pregunta. Son de 10, 20 y 20 porque... Puse esos valores para que los valores de corriente dieran valores redondos cuando yo ponía un valor redondo de, de tensión. Digamos, la idea de poner esos valores era para que cuando yo a esta fuente le ponía 10 ohm, eh, 10 volt, perdón, un problemita con las unidades hoy. Fíjense, les voy a volver a mostrar el circuito anterior. Eh, permiso, ¿eh? Les muestro de nuevo circuito anterior y van a ver a qué, a qué me refiero. Acá. Fíjate, esta es la fuente del circuito, es de 10 volt, ¿Sí? Entonces, esa fuente de 10 volt, esta fuente de 10 volt, está aplicándose directamente a la resistencia de 10. A ver, lo que digo es, esta fuente aplica los 10 volt a esta resistencia. También aplica los 10 volt a esta resistencia de 20. Y también aplica los 10 volt a esta resistencia de 20. Eso se ve con los colores de los cables. Fíjate que este verde llega a estos tres llega a estos tres le puse esos valores porque si yo hacía 10 volt 10 ohm, entonces me daba 1 amper 10 volt dividido 20 ohm me daba medio amper que son estos 500 y 10 volt dividido 20 ohm me daba medio amper según estos 500 Digamos, los valores de la resistencia son valores arbitrarios que le puse yo para poder resolver el ejercicio no sé si esa era tu pregunta o si te estoy contestando algo que no es lo que vos me preguntaste Ah, ok. De hecho vos le podés poner el valor que quieras, digamos. Si yo a esta en vez de 20 ohm le pongo, no sé, 50 ohm, ¿sí? fíjense que cambian los colores, ¿ven que cambian los colores? Los colores de las resistencias, de las banditas de las resistencias, indican el valor en ohm de esa resistencia. Hay un código de colores, estándar a nivel internacional, entonces si vos mirás una resistencia por los colores deberías... Eh, poder saber de qué este, valor es esa resistencia. Si googlean código de colores de resistencia, se lo van a encontrar, son 10 colores, no es tan difícil, es bastante simple, tampoco es demasiado grave si no se lo saben, porque justamente puedes googlearlo y te devuelve cuál es el valor poniéndole los colores. En una época digamos, era bastante importante conocerse el código de colores, pero lo que decía es, volviendo a esto es, si yo ahora inicio la simulación, ¿sí? acá cambié el valor de resistencia, y fíjate esto, acá hay 1,7 amperes saliendo ahora. ¿Por qué 1,7 en lugar de 2? Porque yo cambié el circuito, le cambié las resistencias al circuito, entonces me da otra cosa, entrega otra, otra cantidad de corriente distinta. Pero fíjate que este amper que viene por acá, más estos 0,7 a que serían los 700 mA, este y este se suman y te dan este 1,7 es el que está saliendo por acá. Y también el que está volviendo por acá. O sea, saliendo por el rojo y volviendo por el negro. El, el que sale por el rojo y llega acá, se divide. 1000 mA por acá, o sea 1A. 700 mA por acá, o sea 0,7A. Lo que quiero decir es que no es importante los valores de la, del circuito en particular, ni demás. Sino que lo importante de esto es que cuando yo sumo las corrientes en los nodos, siempre me tienen que dar... Se dice que, me, si yo digo que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas, cuando las sumo todo, me da cero. Eso está un poquitito más adelante en esa presentación que les estoy contando. ¿Está bien? Digamos, lo importante de la ley de nodos es eso. Es que yo puedo saber, conociendo dos, dos corrientes, por ejemplo, si yo conozco la que entra por acá y la que se va por acá, puedo saber la que se va a ir por acá. O cosas de ese estilo, básicamente. Esa es la importancia de la ley de de nodos, seguimos bueno, para armarlo vamos a armarlo, ármenlo ahora Este el circuito este, así después vamos a ir trabajando sobre esto dentro de un rato recuerden que los multímetros tienen que estar en la función amperímetro ¿sí? cuando hacen doble clic en el multímetro, tienen que ponerlo en amperímetro o en amperaje como dice TinkerCard si ¿sí? ustedes bien acá y hacen doble clic sobre este, en, en amperaje, es el modo, y recuerden que se conecta lo que se llama en serie. En serie, ¿cómo te das cuenta que está conectado en serie? Porque los electrones que pasan por todos los componentes son los mismos. mira suponete que yo soy un electrón y estoy acá. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, me meto en el atro, lo del amperímetro y paso por esta resistencia. No me queda más remedio que si me metí por acá, pasar por el, am el amperímetro y pasar por la resistencia. Por lo tanto, este amperímetro y esta resistencia están en serie. ¿Por qué en serie? Nuevamente porque si un electrón pasa por uno, está obligado a pasar por el otro. Este amperímetro y este amperímetro no están en serie, porque si yo soy un electrón y vengo por acá, puedo elegir de venir por acá o venir por acá. Puedo elegir de pasar por este o pasar por este. A su vez, este amperímetro está en serie con todo esto que viene acá. ¿Por qué? Porque otra vez, si soy un electrón y se me ocurre meterme acá, cuando salgo estoy obligado a pasar por alguna de todas estas partes. Entonces, este amperímetro estaría en serie contra todo el resto de este circuito. ¿Sí? Bien. Les voy a dejar unos minutos ahí el TinkerCAD mío abierto para que lo puedan armar. ¿Sí? Recuerden, esta es de 10, esta es de 20, esta, bueno, ahora está hecha de 50. Pueden ponerla del valor que quieran, volvámoslas a 20, así está igual que en el, en el, en el ejercicio. Ley de mallas. Obviamente, para explicar qué es una. para explicar la ley de mallas. La ley de mallas es tan sencilla como la ley de, on, de nodos, pero parece un poco más difícil de ver. Así que les pido que si estaban atentos antes, estén un poco más atentos ahora, y si no estaban atentos antes, estén bastante más atentos ahora, porque la ley de malla, ya les digo, es lo mismo, no es lo mismo, porque si no sería la misma ley, obviamente, pero digo, es similar la complejidad, pero parece más compleja. Entonces lo primero que vamos a definir es qué es una malla. Y una malla es una zona o parte del circuito en la que podemos establecer un camino de corriente cerrado sin pasar dos veces por el mismo punto. ¿Sí? Si yo puedo establecer una zona del circuito cerrada en la que puedo salir de un punto y llegar al mismo punto sin pasar dos veces por el mismo lugar, entonces eso es una malla. Cada circuito independiente va a tener una determinada cantidad de mallas distintas y eso va a ser propio de cada circuito. Para explicar con algo más, con un ejemplo, digamos, este... Cómo definir una malla La idea es la siguiente Yo me paro en una parte cualquiera del circuito No necesariamente tiene que ser un componente Yo me puedo parar acá, arriba de esta flecha ¿sí? Entonces empiezo a recorrer el circuito Recorro el circuito, recorro el circuito Recorro el circuito, recorro el circuito recorro, recorro, recorro, recorro, recorro Volví al mismo punto Como volví al mismo punto Y no pasé dos veces por el mismo lugar Entonces todo eso que está ahí Toda esa línea Todo esto Es una malla ¿Estamos de acuerdo? Es decir, me paro en un punto del circuito, acá, camino por el circuito. Ahora voy a dibujar una malla distinta. Esta, por ejemplo, camino por una parte del circuito, ahí. Y todo esto también es una malla. Por supuesto es una malla distinta a la anterior. Yo empecé acá, pego la vuelta así, una vuelta completa y eso es una malla. Ahora, yo puedo empezar acá y hacer esto. Y esto es otra malla. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es hacer esto. Si yo hago esto, ahí pasé dos veces por este punto, por lo tanto ahí no tengo una malla. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, siempre en una malla arranco en un punto cualquiera y termino en el mismo punto y paso una sola vez por los puntos que elegí. Si nos ponemos a, calta, a contar la cantidad de, esta, las, de mallas que tiene este circuito, vamos a encontrar unas cuantas. Por ejemplo, hay una que es la exterior, ¿sí? hay otra que es esta de acá, hay otra que es esta que está acá adentro, hay otra que es esta que está acá, pero también hay una que son estas dos, ¿sí? también hay otra que son estas dos, sí. y creo que no hay ninguna más. ¿Está bien? Es decir, yo no podría armar una malla, por ejemplo, haciendo una cosa así. No sé, por ejemplo, arranco por acá, vengo por acá, bajo, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Porque paso dos veces por dónde? Por esta parte. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera incluir esta fuente y esta resistencia en una sola malla, no podría hacer esto. Porque para eso tengo que pasar dos veces por el mismo punto de circuito. Eso es una malla, así de simple. ¿Sí? Bien. Continuamos. ¿Qué dice la ley de mallas? Bueno, básicamente la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas, dice que la sumatoria de todas las tensiones en una malla es igual a cero. Eso quiere decir, en otras palabras, que toda la energía que entreguen las fuentes que están en esas mallas se va a gastar en el circuito. ¿sí? Recuerden que las tensiones, Así como las corrientes en la primera ley o ley de nodos nos hablaban de la cantidad de electrones que se movían por adentro del circuito, ¿sí? las, las tensiones en un circuito hablaban de energía. ¿sí? Entonces, con la ley de nodos es fácil, porque si yo pienso en la corriente eléctrica como electrones moviéndose, y es lógico que en un punto donde se dividen, la suma de los que entran es igual a la suma de los que salen. Eso es como si yo agarro una, una esquina en una calle y cuento, digo que, cuento los autos. La cantidad de autos que llegan a la esquina van a ser la misma cantidad que los que se van de la esquina. Esa es la idea de la ley de los dos. Viniendo a la ley de las mallas es un poco más compleja de ver la historia, pero pensando en que las tensiones son una medida de la energía del circuito, ¿sí? es fácil ver que la suma de todas las tensiones es igual a cero, pensando en que la energía que tienen las fuentes la vamos a considerar positiva, ahora vamos a ver cómo se consideran positivas y cómo se consideran negativas, y las que gastan los circuitos, vamos a considerar las negativas. Es decir, si una tensión representa energía que se está entregando, la vamos a considerar positiva. Y si una tensión representa energía que se está gastando, la vamos a considerar negativa. Por eso, ¿sí? Por eso, resulta que la suma de todas las tensiones es igual a cero. Porque hay tensiones que son positivas y hay tensiones que son negativas. Insisto, a veces yo hablo y digo, digo las cosas, a veces pasa que digo las cosas antes de que aparezcan en las presentaciones, solo porque así en las presentaciones después les queda. Pero la idea es que si la sumatoria de cualquier cosa va a dar como resultado cero, entendiendo a la sumatoria como una suma, ¿sí? Eh, que no es más que eso, entonces quiere decir que sea lo que sea que estoy sumando, va a haber positivos y negativos. Si no, no hay chance de que la suma de eso me resulte cero. Entonces. La pregunta que, es, que, que figura acá o que aparece acá es, entonces, si la suma de las tensiones adentro de una malla es cero, ¿hay tensiones que son positivas y hay tensiones que son negativas? La respuesta es sí. Y para eso se establecen entonces algunas convenciones, ¿sí? Para determinar cuáles son las tensiones positivas y cuáles son las tensiones negativas, que es un poco lo que les venía diciendo recién. Fíjense, si el componente entrega energía eléctrica, la corriente... Sale por el positivo de la tensión. Esto es una forma de representar un generador de corriente eléctrica. ¿sí? Un generador de energía. ¿está bien? No una pila, sino un generador de otra especie. ¿Está bien? Pero bueno, básicamente es un generador de energía. En un generador de energía, con la convención que habíamos quedado la semana pasada, la corriente sale por el positivo y después bueno, va a circular por algún lado del circuito y va a volver al negativo. Entonces, el sentido de circulación de la corriente es el de esta flecha. La corriente sale por el positivo y vuelve por el negativo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que, si el componente consume energía eléctrica, por convención es esto, la corriente entra por el positivo. Volvemos para atrás. Si entrega energía eléctrica, la corriente sale del positivo. Y si consume energía eléctrica, la corriente entra por el positivo. ¿Estamos de acuerdo? Esto significa que si yo conozco el sentido de circulación de la corriente, puedo determinar cuál es el positivo de la tensión, cuál es el negativo de la tensión, porque sé por dónde entra y por dónde sale la corriente. ¿Se entiende la idea? Esto lleva o requiere práctica. Sin práctica, desgraciadamente, es muy difícil poder, digamos, este... Convencerse, más que convencerse, poder acostumbrarse a esta convención. Cuando el componente entrega energía eléctrica, estamos hablando de que la corriente sale por el positivo. Cuando el componente consume energía eléctrica, la corriente entra por el positivo. ¿Está? Seguimos. Entonces, ¿qué dice la ley de Mayas? Acá hay una eh, representación, ahí hay tres resistencias, una fuente, ven, eso es una batería, esa representación es una batería, genial. Fíjense que ahí está el positivo, ¿está bien? Después lo van a armar ustedes, a los que más o menos lo van entendiendo y a los que se les va complicando todo, y creo que cuando lo empezamos a armar, las cosas se van entendiendo un poco mejor y si lo armamos en el laboratorio de verdad es decir, con componentes de verdad y midiéndolo de verdad, eh, físicamente real lo vamos a poder ir entendiendo un poco mejor entre todos la, lo importante es que lo que se va entendiendo mejor y lo que no se va entendiendo, que me lo vayan diciendo a ver si encuentro una manera de expresarlo mejor digamos de expresarlo de forma más clara a veces, eh, a veces esa es la idea o a veces esa es la necesidad digo eh, Sale la corriente por el positivo, vamos a poner de vuelta el puntero, Un segundo, ahí estamos. Sale por el positivo de la fuente, se mete en, el, en la resistencia, por lo tanto los electrones que están acá tienen más energía que los que están acá, los que están acá tienen más energía que los que están acá, los que están acá tienen más energía que los que están acá. Entonces ahí está eso de que hay tensiones positivas y tensiones a tiempo. Entonces, ¿cómo hago ahora para escribir la ecuación de la ley, ¿sí? sabiendo toda esta historia de positivos, negativos, de que la suma me da cero y toda esa historia? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que voy a buscar. Es decir, listo, ya sé, ya definí que la corriente sale por el positivo de la fuente, la dibujé ahí en amarillo, bien clarita para que se vea, se mete en, el, en la resistencia, se mete en la resistencia, se mete en la resistencia, por lo tanto le puse positivo y negativo a cada uno de los pines de todas las tensiones que tiene ese circuito. ¿Está bien? Eso fue lo primero que hice. Entonces, ahora digo, elijo un sentido de giro para la malla. No importa si es ese que yo acabo de elegir o si es el opuesto. Esto sería antihorario porque voy al revés de las agujas del reloj. Y el otro sería horario porque voy a favor de las agujas del reloj. Se puede elegir cualquiera de los dos. No importa. La cuenta da exactamente igual. Elijo un cualquiera de esa tensión. Perdón, de esa malla, y si la tensión que me aparece es, aparece por el positivo, se suma, quiere decir se pone positiva. Si la tensión que aparece aparece por el negativo, se resta. En otras palabras, voy a empezar por ese punto y voy a recorrer la malla en el sentido de circulación que acabo de dibujar. O sea, así. ¿Qué es lo primero que me aparece? La fuente de alimentación B. Como aparece por el positivo, la voy a sumar. O sea, la voy a poner positiva. Sigo y me aparece R3. Como aparece por el negativo, ¿sí? la voy a poner negativa. O sea, se resta. Lo mismo con R2, lo mismo con R1. Y como llegué al punto de partida, igualó todo eso a cero. Eso es lo que está escrito acá. B menos BR3 menos BR2 menos BR1. Volví al punto de partida, todo eso es igual a cero. Y después no hice ni más ni menos que pasar sumando las tres tensiones que se están restando, las pasé sumando del otro lado. La expresión de arriba es la ecuación de esa malla. ¿sí? Es la ecuación formal de esa malla. Y la expresión de abajo es la expresión de la malla, pero pensándola desde el punto de vista de la energía. ¿Qué quiere decir la ecuación que dice abajo? Es decir, si yo quiero leer esa fórmula y pensar en qué es lo que dice, esta fórmula lo que me está diciendo es, la energía que entrega la fuente se va a gastar en la energía que gasta R1 más la energía que gasta R2 más la energía que gasta R3. O sea, la suma de la energía que entrega mi fuente es igual a la suma de la energía que se gasta en cada uno de los tres componentes. Pongo resistencias porque la única ley que vimos hasta ahora es la ley de Ohm. Si esto en vez de tres resistencias son tres motores o tres lamparitas, pasa exactamente lo mismo. La ley de mallas se cumple igual. ¿Estamos de acuerdo? Y acá viene... Vamos a armarlo, que era lo que les decía antes. ¿Lo armamos? Cada resistor lo hacemos de 100 Ohm. Otra vez, ¿por qué 100 Ohm? Nada, para que tenga exactamente los mismos valores que este que yo había puesto. ¿Sí? Vuelvo todo para atrás. Este, que eran todos de 100 Ohm, y que los valores nos dé lo mismo, ¿no? Solamente esa es la idea. Si lo haces de otro valor, va a funcionar todo igual. Mejor dicho, la ley de mallas se va a seguir cumpliendo. La ley de mallas no le importa... ¿Está bien? ¿De qué valor hacemos las resistencias? Puedo poner tres cucarachas en serie conectadas de, la, este, de las antenitas y la ley de mallas se sigue cumpliendo. Y los multímetros deben estar en su fusión voltímetro, o sea, para medir tensión. Ahora sí, vayan armando este circuito. La resistencia equivalente serie solo se puede calcular en función de un circuito que está o de una parte del circuito que está compuesta por resistencia. Si alguno de estos componentes no fuese una resistencia, ese cálculo deja de tener sentido. ¿sí? Bien, seguimos. ¿Qué es la resistencia equivalente serie? La idea es, volvemos, yo tengo este circuito, digo... En lugar de este circuito, ¿puede ser que haya otro circuito que se comporte exactamente igual que ese? Esa es la idea. ¿Será posible encontrar un circuito más simple que el que tenía? Que desde el punto de vista de fuente de alimentación sea igual, se vea igual. Esa es la, la idea de la resistencia equivalente serie en un circuito serie. Que el circuito se vea igual, que es lo que dice acá... Implica que la corriente que entrega la fuente y la tensión es la misma. Es decir, la idea es, yo estoy buscando un circuito más simple, este era mi circuito original, ¿sí? Quiero llevarlo a un circuito que, visto desde esos puntos en los que está ahora marcado con flechas, se vea exactamente igual, ¿sí? Esta resistencia RT tiene que comportarse exactamente igual que estas tres, conectadas de esa manera. Si eso pasa, la fuente no tiene forma de darse cuenta si lo que yo conecté son estas tres resistencias o esta. ¿Me siguieron? Esa es la idea de una resistencia equivalente. En este caso, serie. ¿Por qué serie? Porque estas tres resistencias están en serie. ¿Sí? Entonces, ¿qué busco? Busco calcular una resistencia Sí, el RT es la suma de las tres, pero a eso vamos a llegar aplicando la ley de Ohm y las leyes de nodos. Digamos, no es la suma de las tres porque sí, pero a eso vamos a llegar. Sí, sí. En, el, en la serie sí, en el paralelo no, pero ahora lo vamos a, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? En la serie es la suma de las tres. Digo, si esta es de 100, esta es de 100 y esta de 100, esta de 200, es de 300. Si esta es de 100, como la que pusimos después 50, y esta 100, esta es de 250. Pero lo vamos a demostrar, la idea de esto es demostrarlo para que nos quede por qué pasa eso, porque no es porque sí, ¿está bien? Lo importante de esto es que la fuente no se puede dar cuenta si lo que yo conecté son tres resistencias o lo que conecté es una sola. Entonces, si yo tengo un circuito que tiene 43 resistencias en lugar de tres, es más fácil pensarlo si obtengo una resistencia equivalente que sea una sola, ¿sí? Y la fuente no se puede dar cuenta, sirve para simplificar circuitos cuando los circuitos son complejos, y nosotros lo vamos a usar en algunos momentos, digamos, más que nada es una cuestión académica, y lo vamos a usar cuando tengamos que empezar a aplicar algunas cosas en serie y en paralelo para que funcione. Ya, ya lo vamos a ir aplicando de poco. Como decía recién entonces, la idea es que la fuente no sea capaz de darse cuenta si lo que está entre las flechas son R1, R2 y R3 conectadas en serie, o la R total. ¿Eso lo vio todo el mundo? Esa es la idea. ¿sí? Bien, fijémonos. Por ley de mallas, el circuito es el mismo de antes, ¿no? A propósito, lo hice exactamente con tres resistencias, igual que antes. Por ley de mallas, resulta que la tensión B es igual a bnr 1 más br 2 más Vr3. Esta formulita es la que habíamos calculado tres o cuatro diapositivas atrás. Es la ley de esta, es la ecuación de esta malla. Sí. Además, la tensión por ley de Ohm en cada una de las tres resistencias es igual a la corriente por R1 más la corriente por R2 más la corriente por R3. ¿Qué corriente? La única que hay en todo el circuito. Si volvemos un par de pasos para atrás, fíjense que el circuito es el mismo y la corriente es esta misma, es una sola. ¿Está claro? No hay muchas corrientes en este circuito, los electrones no tienen escapatoria, es decir, cada electrón que sale por acá, viene y pega, pasa por las tres resistencias, vuelve al origen, o mejor dicho, vuelve a la fuente, descargado, pero vuelve al origen, y por lo tanto la corriente es una sola, y es la misma para las tres resistencias. ¿sí? Volviendo al caso anterior, esta corriente, por R1 me da la tensión en R1, esta, la tensión en R2 será esa misma corriente multiplicado por R2, y la tensión en R3 será esa misma corriente multiplicado por R3. ¿Qué hice en este paso 2? Apliqué la ley de Ohm, ¿sí? Acá, lo que acabo de hacer es aplicar la ley de Ohm. Eso que está ahí es una omega de la ley de Ohm, escrito con esto que es horrible para escribir. Bien, por último lo que hago acá es sacar factor común I, ¿Está bien? Agarro I, lo saco factor común. Espero que todo el mundo sepa qué quiero decir con eso de sacar factor común. ¿Sí? Si no lo recuerdan, es la inversa de la distributiva. Si yo distribuyo la I, vuelvo a la anterior. ¿Está bien? Y por último lo que hago es, esa I que está multiplicando a todo esto, la paso dividiendo. Entonces, la tensión dividida la corriente es igual a la suma de las resistencias. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo tengo entonces, volviendo a la anterior, que la B sobre I, valga lo que valga B y valga lo que valga I, es igual a la suma de las resistencias. Decía, si yo encuentro una resistencia tal que B dividido I sea lo mismo en esta que en esta, por lo, entonces lo que resulta es que RT es igual a todo esto. Lo que digo es, si B e I son de un valor tal que el resultado es RT, y esas B y esas I son iguales, RT va a ser igual a la suma de esas tres. Esto es lo que demuestra que RT es igual a R1 más R2 más R3, suponiendo, esa RT, la T viene de total, ¿no es cierto? Esa RT ¿sí? es la suma de las tres resistencias siempre y cuando se cumple que la corriente en esta que está acá sea igual a la corriente en esta que está acá. ¿sí? Eso significa que si yo agarro mi circuito original con tres resistencias, volvamos al Tinkercad, este que está acá, vamos a hacer lo siguiente, voy a detener la simulación, esta la voy a dejar como antes, o mejor dicho la dejo de 250 ohm, ¿sí? Y me voy a copiar esta, me copio la fuente, y solo voy a poner una resistencia, ¿sí? Voy a poner una resistencia de 250 ohm. Voy a agarrar así. Voy a agarrar así. ¿Y qué valor le voy a poner a esta? 250 ohm. 250 ohm y lo prendo. 12 volts, 48 mA. 12 volts, 48 mA. Fíjense que esta fuente y esta fuente están dando la misma cantidad de corriente. Las dos son de 12 volts y las dos están la misma cantidad de corriente. Por lo tanto, las fuentes de alimentación no se pueden dar cuenta. Yo les conecté una resistencia de 250 ohm o tres resistencias en serie, dos de 100 y una de 50. Este concepto de resistencia equivalente. Esta resistencia es equivalente a estas tres. Y se calcula sumando el valor de la resistencia NOMS de esas tres. ¿Eso significa que esta resistencia se comporta exactamente igual que estas tres? No. Eso significa que para la fuente es lo mismo conectar esto que conectar estas tres. Así como se puede calcular la resistencia equivalente serie también se puede calcular la otra resistencia equivalente, que es la resistencia equivalente en paralelo. ¿Qué es la resistencia equivalente en paralelo? Bueno, es exactamente el mismo caso que antes, pero cuando las tres resistencias se encuentran conectadas, como están ahí, que se llama conectadas en paralelo. ¿Cuándo tres o cuatro o cinco o mil componentes están conectados en paralelo? Cuando comparten sus dos bornes. Así. ¿Lo ven? Fíjense, la fuente también está conectada en paralelo con todas las resistencias. ¿Está claro? Esta resistencia está conectada en paralelo con esta y con esta porque comparten así sus bornes, conectados de esa forma. Pero a su vez también están conectados de la misma manera contra la fuente. Por lo tanto la fuente también está conectada en paralelo con las resistencias. Eso no quiere decir que yo pueda calcular el paralelo de una fuente con tres resistencias, pero sí el paralelo de estas tres resistencias en sí mismas. Sí. Bien. Así como para usar, para calcular la resistencia equivalente serie, usábamos la ley de las mallas, porque las resistencias en serie forman una malla. ¿Si ¿Sí puedo repetir lo de paralelo? Sí, claro, puedo repetir. A ver, ¿cómo hago yo para saber si están? En realidad, la definición es un poco más por cómo están conectados, son nodos. Claro, este es un nodo y este es otro nodo. Sí. Sí, claro. Este es un nodo, y este es otro nodo. Volviendo a lo que me había pedido preguntado, decimos que estas resistencias están conectadas en paralelo porque están conectadas de esta forma a los nodos. Digamos, fíjate que uno de los terminales está conectado a uno de los nodos, el terminal está conectado al nodo, y el terminal está conectado al nodo. Mientras que el otro de los terminales está conectado al otro de los nodos, este al otro de los nodos, y este al otro de los nodos. Los dos terminales de estas dos, y de esta resistencia y de la fuente comparten nodos por lo tanto, como comparten nodos están conectados en paralelo eso quiere decir ¿me expliqué? eso quiere decir que están conectados en paralelo genial seguimos bueno ¿qué tienen en particular los componentes que están conectados en paralelo? que comparten un nodo, en realidad que comparten dos nodos, ¿sí? Es el mismo circuito. Entonces, al igual que en el caso anterior, la idea es encontrar un equivalente, ¿está bien? Es decir, un circuito equivalente de una sola resistencia, una sola resistencia, que haga que la fuente no sepa si es una cosa o si es la otra, ¿sí? Y acá, la idea, así como antes este, los nodos, las resistencias en serie formaban una malla o compartían una malla contra la fuente, ahora... En las resistencias en paralelo, lo que se comparte contra la fuente son los nodos. Por lo tanto, la ley que vamos a usar es la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos. ¿Sí? Fíjense, que ahora las corrientes no son las mismas. ¿Por qué? Porque la corriente total que sale por la fuente se divide, una parte viene por esta resistencia, otra parte viene por esta resistencia, y otra parte viene por esta otra resistencia. Eso es lo que pasaba en el primer circuito que vimos con Tinkercad, el que estaba en paralelo. Lo estoy buscando mientras hablo. Denme un segundo. Así... ¿Se acuerdan de este circuito? El circuito. Fíjense que la fuente entrega 2 amperes, yo voy a sacar este amperímetro, este lo voy a sacar. Y si saco este, conectar esto a la fuente. Ahí. Es lo mismo, ¿no? En lugar de conectarlo al positivo de la fuente, lo conecto a este punto, que es el mismo. Porque me queda más cómodo nada más. Y lo mismo de acá a acá. Ahí tengo las tres resistencias en paralelo conectadas con tres amperímetros, cuando termine. Este ahí, este ahí, tuqui, lo ponemos de rojo para que no se me enojen. Ahí está. Este era el ejercicio. ¿Está bien? Teníamos 2 amperes. Saliendo de la fuente y se dividen. Un amper se va por acá, 500 miliamper se iban por acá y 500 miliamper se iban por acá. Eso era en el caso de que, digamos, la, la cantidad numérica de cada una de estas tres corrientes en realidad la, va a depender de los valores de estas resistencias. ¿sí? Pero la idea, en paralelo también es válido el cálculo solo para resistencias porque ahí se refiere a esta parte como componentes. No, no. Para el cálculo es... De resistencias. Yo voy a calcular la resistencia equivalente paralelo. ¿Sí? Solo es válido para resistencias. La idea es la misma que antes. Bien. Entonces decía. Que la corriente que sale de la fuente. Una parte va a ir para R1. Una parte va a ir para R2. Y una parte va a ir para R3. Lo importante es que en este nodo se va a cumplir esto. Que la suma de las tres corrientes que se van del nodo. Es igual a la corriente que llega al nodo. Sí. Bien. La tensión de la fuente, los 12 volts, va a ser igual a la corriente en R1 por R1. ¿Por qué? Y porque los, la tensión de la fuente está aplicada directamente sobre la resistencia R1. Pero al mismo tiempo, la tensión de la fuente está aplicada directamente sobre la resistencia R2. Fíjense que R1 está conectada directamente a la fuente R2 también está conectada directamente a la fuente, y R3 también está conectada directamente a la fuente. Por lo tanto, yo puedo escribir estas tres ecuaciones y luego puedo despejar las corrientes, pasando, básicamente lo que hice es pasar en cada una de las tres formulitas a la resistencia dividiendo. ¿Sí? Cuando yo hago eso, luego puedo escribir que la resistencia total es la suma de las corrientes, pero expresándolas con las que acabo de despejar. O sea, esta que está acá abajo es la misma que esta que está acá arriba, la única diferencia es que en lugar de escribir IR1, escribí esto, que es la componente equivalente. En lugar de escribir IR2, escribí esto. Y en lugar de escribir IR3, escribí esto. ¿Todo el mundo me sigue? Ok, supongo que esto es un sí, de modo tal que otra vez lo que quiero hacer es encontrar un circuito que tenga una resistencia total tal que la fuente no se dé cuenta si la corriente que está saliendo es porque tiene tres resistencias conectadas en paralelo o porque tiene una sola resistencia de valor equivalente a estas tres. O sea, esta corriente i va a ser la suma de B sobre R1 más B sobre R2 más B sobre R3. Eso es un galerazo, más o menos. Sale de todo este despeje que acabamos de hacer. ¿Sí? Bien. Y acá, mucho para pensar, no hay. Hay una resistencia con una, con una fuente. Esto es la ideón. ¿Está bien? Bien. Si esta corriente y esta corriente son iguales, suponiendo que esta fuente y esta fuente es la misma, voy a decir que este circuito se comporta exactamente igual que este circuito. Y eso es lo que está explicado acá. Entonces, P sobre RT, esto esta i, la voy a hacer igual a toda la suma de estas tres. O sea, voy a lo que estoy haciendo es, esta misma expresión, en lugar de escribir esta i, estoy escribiendo esto, que es la equivalente. sí. Y luego, acá de acá me salté un paso, sí. pero básicamente lo que hice fue sacar factor común B, pasarlo dividiendo y simplificarlo. Todo en el mismo paso. ¿Fue demasiado? Perfecto. Entonces, cuando hago eso, me queda, este, me queda esto que está acá. Es decir, es como que yo de este lado cancelé esta B con estas 3B, por lo tanto queda esta expresión que está acá. Y luego, lo que hago es invertir las dos, fuentes, las dos ecuaciones, porque a mí lo que me interesa es el valor de la resistencia, no de la inversa de las resistencias. Y resulta que esta es la expresión final. En serie, se suman las resistencias. Es lo que vimos antes. Fíjense, eso es para acordarse. En serie, las resistencias se suman. En paralelo, lo que se suman son las inversas de la resistencia. ¿Está bien? Por lo tanto, la resistencia total termina siendo este choclazo que está acá. En el caso particular, solo cuando haya dos resistencias en paralelo, puedo calcular las resistencias en paralelo con esta ecuacióncita. Esto solo vale para dos si yo tengo tres resistencias, no puedo hacer R1 por R2 por R3 dividido R2 más R2. Eso está mal. Eso solo vale para dos resistencias. Lo que sí se puede hacer, si no les gusta esta ecuación y quieren acordarse esta, es... Supongamos que yo tengo que calcular el paralelo de estas tres. Y no me acuerdo de esta ecuación, pero sí me acuerdo de esta. Entonces digo, hago esta en paralelo con esta, y al resultado de esa le hago eso en paralelo con esta. Entonces haría R1 por R2 dividido R1 más R2, y a lo que me da lo hago por R3 dividido eso que me dio más R3. O sea, la voy calculando de a pares. Eso sí se puede hacer, pero no se pueden poner con esta expresión más de dos resistencias. Eh, y ahí en el apunte eso es lo que les iba a decir se puede demostrar que siempre el valor de la resistencia total en el paralelo es menor que la menor. ¿Está bien? Digo, si supongamos, yo tengo una de 100, una de 50 y una de 100. Esta es menor que 50, que es la más chica. ¿Sí? Si volvemos al TinkerCAD, ¿Sí? Este circuito, cuando yo inicio la simulación consume 2 amperes. Yo tengo una resistencia de 100, perdón, de 10, una de 20 y una de 20. ¿Cómo calculo el paralelo de esas tres? Bueno, como tengo una de 10, una de 20 y una de 20, el paralelo de esto sería 1 dividido 1 dividido 10 más 1 dividido. Epa. 20. Más. 1 dividido. Opa, otra vez. 20. Así calcularía el paralelo de estas tres resistencias. ¿Está? Si yo hago lo igual, esto me da 5 ohm. O sea que si yo agarro una resistencia de 10. En paralelo con una de 20. Y en paralelo con una de 20, el resultado de todo eso es 5 ohm. Fíjense que 5 es menor que la más chiquita de todos. ¿Y cómo me doy cuenta si eso está bien? Bueno, igual que como hice antes contra la serie. Agarro una fuente. Agarro una resistencia. ¿Qué bueno, valor le voy a poner a esta resistencia? Y le voy a poner 5 ohm. Entonces, si lo que yo acabo de decir es cierto. Esta resistencia de 5 ohm. Me parece que puse mal la unidad. Ahora lo voy a chequear. Por los colores lo digo. ¿eh? Esta resistencia de 5 ohm. Ah, no, está bien. Esta resistencia de 5 Ohm, ¿qué debería pasar? Y debería ser que la corriente que circula tiene que ser exactamente igual que la del circuito total. Como ahí termina comprobándose. O sea, para esta fuente y para esta fuente, los dos circuitos son exactamente iguales. Las fuentes no se pueden dar cuenta que yo puse una resistencia de 5 Ohm o que puse tres resistencias en paralelo, como habíamos dicho antes. Eso quiere decir que esta resistencia es equivalente a estas tres. Ahora, ¿se compor ¿es lo mismo? Y no, porque esta resistencia está representando tres cosas en un circuito y esto está representando una cosa distinta. ¿Se entendió? Si se entendió, esa era la idea del de paralelo de las resistencias. Bien. Supongamos que yo les presento este circuito ¿Sí? Y les pido que calculen la resistencia equivalente total de ese circuito. La pregunta es, R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7, ¿están todas en serie? No, evidentemente, no. ¿Están todas en paralelo? Evidentemente tampoco están todas en paralelo. Excelente. ¿Y cómo va a resolver este problema si lo único que sé hacer es resolver resistencias en serie y en paralelo? Bueno, como si lo único que yo sé hacer es eso, entonces lo que tengo que hacer es arreglarme con eso, que es lo único que yo sé hacer. Fíjense: R1 y R, R1, R2 y R3 no están puestas ni en serie ni en paralelo. Pero R4 y R5 están puestas en serie. Sí, R4 y R5 están puestas en serie. Por lo tanto, yo puedo decir que desde acá hasta acá es lo mismo que si yo conectase una sola resistencia, una sola resistencia de cuánto? De 300 ohm. ¿Por qué de 300 ohm? Bueno, básicamente porque es la suma de esta de 200 más la suma de esta de 100. Sí, por el de abajo, por la R6 y R7. O por el paralelo, sí, totalmente. Fíjate que si vos empezás por el paralelo, R2 y R3, 100 en paralelo con 100, bueno, esto yo ya les adelanto que la cuenta de eso da 50, probémoslo. Es más, como son dos, podemos probar con la cuenta cortita. La cuenta cortita es hacer 100 por 100, R1 por R2, dividido R1 más R2, 100 más 100. Igual, todo eso debería dar 50. Ya les adelanto que cuando ustedes calculan el paralelo de dos resistencias iguales, el resultado es la mitad. Pasa siempre eso. ¿sí? Bien, entonces todo esto vale 50. 50 más 50, 100. Más 200, 300. Más 100, 400. ¿Y la serie de esto cuánto vale? 400. Porque es 200 más 200. Y ahora, todo esto que está acá arriba... Está en paralelo con todo esto que está acá abajo. Lo que digo es... R6 y R7 en serie están en paralelo con todo lo que está arriba. Por lo tanto, estos 400 de acá arriba... Con estos 400 de acá abajo aplicando la misma lógica que aplicamos antes, da como resultado 200 Ohm. ¿Sí? Esa es la idea. Para eso sirve el cálculo de resistencias en serie y de resistencias en paralelo. Esa es la idea. ¿Sí? Maravilloso. Si yo tengo todo este circuito, digo, calcular la corriente total que circula por R3 y la tensión que aparece en R4. El circuito es el mismo de antes. Sí, ¿cómo hago para calcular la corriente que circula por R3? Para calcular la corriente que circula por R3, tengo que saber cuánto vale la tensión que hay en R3. Y para calcular eso, tengo que saber la corriente que viene por acá, porque se debe dividir. Es decir, si esta fuente es de 12 V, ¿qué tensión aparece acá? ¿Cómo sé qué corriente circula por acá? Bueno, para eso, lo que hay que hacer es ir aplicando lo que sé de a poquito. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que desde acá hasta acá tengo 12 volts. ¿sí? Fíjense, este lado, el positivo de los 12 volts, este lado, el negativo de los 12 volts. ¿Sí? Bien, si eso es así, desde acá hasta acá hay 12 volts. Por lo tanto, si yo pudiera calcular la resistencia total desde este punto hasta este punto, obtendría ¿sí? lo mismo que si la corriente circula por todo este juego de resistencias. Digo, si yo quisiera calcular la resistencia que hay, la corriente que circula por acá con todo este circuito completo, todo eso sería bastante complejo. Pero sabiendo que todo esto tiene una resistencia equivalente, yo puedo decir, ¿qué pasa si pongo una sola resistencia que el valor tal sea lo mismo que todo esto? Dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo saco todo este choclo de resistencias y pongo una sola de 400 ohm? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo, perdón. A ver, ahí está. Espero que ahora no se pierda. Bien, lo que digo es, yo quiero saber qué corriente circula por acá. Necesito, de nada, necesito saber qué corriente circula por acá para después ver cómo la divido, para saber cuál viene por acá y cuál viene por acá, porque una parte va a venir por R3, que esa es a la que me están pidiendo. Bien. Por lo tanto, si yo en lugar de poner todo esto, que es un despelote de cosas para calcular, calculo la resistencia equivalente de todo eso, sí, y ahí, calculando la resistencia equivalente de todo eso, puedo calcular la corriente que se viene por acá. Es decir, una sola resistencia de 400 ohm desde este punto, hasta este punto, 400 son lo habíamos calculado antes, desde este punto hasta este punto, me harían el mismo efecto que todo este choclazo de cosas que tengo dando vuelta por acá. Hecho eso, yo ya puedo saber la corriente que viene por acá. Luego, estas dos resistencias en paralelo las puedo calcular como una sola. Y como ya sé la corriente, puedo calcular la tensión, y como ya sé la tensión, puedo calcular la resistencia. Esto se los voy a dejar para que lo piensen. Yo se lo subo resuelto, como para que ustedes tengan, se lo voy a subir resuelto al campus. ¿sí? Como para que ustedes lo tengan eh, resuelto, este es un ejercicio relativamente complejo, típico de examen. ¿sí? Eh, pero para que lo tengan resuelto y tengan una idea de para qué sirve todo esto que estamos viendo de la ley de Omi y de las leyes de Kirchhoff. Esa es un poco la intención. Lo interesante de esto, o por lo menos lo, no sé si es demasiado interesante, pero lo que digo es que todo esto lo puedo agarrar y simular en el Tinkercad. Entonces, todas las cuentas que hice, si yo le pongo un voltímetro a R4, me tiene que devolver 6 volts. Acá están las respuestas, ¿no? La tensión en R4 tiene que dar 6 volts. Por lo tanto, si yo cuelgo un voltímetro en R4, tiene que dar 6 volts. Y la corriente por R3 tiene que dar 15 mAh. Por lo tanto, si yo, a este si yo a esta R3 le pongo un amperímetro en serie, mido la corriente, me tiene que dar esos 0,015 amperes, que es lo mismo que 15 ¿sí? Esa es la idea de esto y por eso se los puse con respuestas. Decía, vamos a empezar a hablar de esta plataforma, la plataforma de Arduino con la que vamos a programar, y básicamente con la... Este, con la placa Arduino 1, que es eh, la que nosotros tenemos en el laboratorio. TinkerCAD tiene más de una, hay un montón de modelos, está la Arduino 1, la Arduino Due, la Arduino Leonardo, la Arduino Nano, hay unas arduinos de mucha más potencia que permiten ponerle hasta displays LCD y demás, hechas para, con otras, con otras eh, arquitecturas de microprocesador y demás. Nosotros vamos a usar esta, Primero porque es simple, segundo porque es una plataforma relativamente económica, eh, y además porque son las que están en el laboratorio, son fáciles de conseguir, son fáciles de comprar, hay en todos lados y demás. Eh, toda la plataforma Arduino, no solo esta en particular, es una plataforma, como les había contado la semana pasada, open source, esto es de tanto de hardware como de soft, es decir que el código es abierto, eh, el lenguaje de programación es muy sencillo, ¿sí? está basado en una, en una idea que, se, que, que sigue existiendo, que se llama wiring, eh, hay, hay, hay un framework de programación de microprocesadores que se llama eh, wiring, y que la idea era hacerlo eh, que sirviera para cualquier microprocesador. Está bastante interesante, basado en ese wiring, con una estructura muy similar a la de C, con, sumando el paradigma de objetos, existe el lenguaje de programación de Arduino. Es un lenguaje propio para Arduino, pero que tiene mucho de wiring, mucho de C, la estructura es muy similar, te olvidaste un punto y coma y no te compila, ese tipo de cosas. Existen las funciones, existen más o menos, eh, existen los punteros, es muy similar a C, pero tiene algunas cosas más, que son más de C++ que de C, eh, sea lo que sea la diferencia de C. Lo más interesante de Arduino, más allá de la programación simple, del wiring y toda esta historia, es que muy rápidamente el mundo de la tecnología lo adoptó como propio, eh, se hizo muy, muy, eh, muy, muy, muy, Popular, digamos, muy este popular desde el punto de vista de que lo empezó a usar un montón de gente, muy jovista, mucha gente, hay gente que lo usa y que, que hizo de esto una un medio de vida, ¿sí? pero más allá de eso, se empezaron a desarrollar un montón de cosas para Arduino. Arduino, básicamente, ya hoy vamos a empezar a hablar, digamos, más allá de que es una plaquita programable, lo que se le puede programar al Arduino, básicamente, es el comportamiento de un montón de pines físicos. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo distinto de programar esto a programar adentro de una, de una PC? Bueno, básicamente que vos podés empezar a que algunas cosas del mundo físico, del mundo real, puedan moverse o puedan funcionar, con tu programación. Y que vos puedas censar cosas de la vida real para poder eh, hacer que algunos actuadores, por ejemplo, actúen. No sé, por ejemplo, podríamos conectarle al Arduino un sensor de luz y una lámpara y que el sensor que el Arduino esté permanentemente sensando ese sensor de luz para ver si es de día y de noche, y que cuando se hace de noche, prenda automáticamente la luz. O podemos censar temperatura y que cuando la temperatura aumenta mucho, prenda un ventilador o un aire acondicionado. O, bueno, ese tipo de cosas. Es decir, hay mundo, eh, lo, lo distinto que vamos a hacer nosotros en la programación de esto, respecto a la programación de programar directamente en el, el entorno de una PC, es que, vamos a interactuar contra el mundo físico, contra el mundo exterior. Y para eso aparecieron una gran cantidad de sensores, de, de shields, de actuadores y demás, todos esos que están ahí son algunos sensores, no todos, por ejemplo, esto es un, sensor, es un sensor de tensión, es para medir tensión, esto es un sensor de temperatura y humedad, estos tres que están acá son distintos sensores de gases, para censar distintos gases, esto es un sensor de... De nivel de agua. Esto es un sensor de llama. Para ver si hay una llama o no. Sensor, otro modelo de sensor de temperatura. Esto es un sensor de infrarrojos. Estos es son relé para actuación de, de motores y ese tipo de cosas. De hecho, hoy en Tinkercad voy a usar uno de estos. Eh, esto es un sensor de luz. Eso que está ahí es el sensor de luz. Sensor de vibración. Esto es un touch. Eh, vos pones el dedo acá y, el, y la placa esta se da cuenta y te avisa que pusiste un dedo. Esto es una alarma. Bueno, hay un montón de modelos de sensores distintos, estos son algunos, ¿sí? eh, hay infinidad de sensores, se pongan a hacer sensores para Arduino si están demasiados en algún momento, y van a ver una cantidad increíble de distintas para, para hacer. Y luego también hay un montón de shields, ¿sí? de, capa, de, de placas que se conectan ahí arriba de la placa del Arduino original, ¿Sí? para darle distintas funcionalidades. Por ejemplo, esta que está acá es una placa Ethernet. Esta se conecta, ven que acá hay unos terminalcitos, esos terminalcitos van conectados arriba en cuanto volvamos al laboratorio a mostrar. Esto es para darle conectividad a Ethernet, es para poder conectar la placa de Arduino a Internet, básicamente, muy fácilmente. Esto es un teclado touch que también se le conecta acá arriba. La mayoría de los, eh, de los Shields tienen... Conexión abajo y conexión arriba para poder seguir conectando una placa arriba de la otra. ¿Está bien? Como está hecho acá. La idea es, supongamos que yo quiero hacer un teclado y además ponerle esta a Ethernet. Entonces, esta placa la conecto acá arriba y esta la conecto arriba de esta. Es como que voy a ver un switch de placas Arduino una arriba de la otra. Esto que está acá es un GPS. Esta es una placa GPS. Este, este es el GPS, básicamente. Esto que está acá... Creo que se nota que ese es un joystick Es para convertir tu Arduino en un joystick ¿sí? Esto que está acá es una interfaz de teclado y display De esta tenemos en la facultad para probar Varias Shields eh, Ethernet no tenemos Pero tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth Tenemos varias distintas como para poder armar Hay un montón Cualquier cantidad de Sensores y actuadores y placas Para este, Para poder trabajar en, en Arduino Listo, perfecto Seguimos Decía, eh, esto es lo que se conoce como pinout, ¿sí? El pinout, ¿qué es? Es la disposición de los pines. Es un esquema que me dice qué es, qué es cada uno de todos esos pincitos. Volvemos para atrás, ¿sí? En la diapositiva, ¿sí? Es la disposición que me dice qué es cada uno de estos. Mejor dicho, o dicho de otra manera, ¿para qué sirve cada uno de todos esos? Esa es la idea. ¿Está bien? Bien. Los primeros. Los dos primeros nosotros no lo vamos a usar. Esto es una referencia para las entradas y salidas, no la vamos a usar. Este pin, el 6, ¿sí? Este que está acá, vamos a agarrar el punterito, ¿sí? Es el puerto 6 de Arduino, ¿sí? El puerto C6, además es el pin 1, y además es el reset. Una de las cosas que tiene es que es el reset, ¿sí? Este está conectado a este que está acá. Bien. Volviendo a esto, eh, la alimentación del Arduino es por acá, ¿sí? entrega, tensión por acá. Mejor dicho, hay que, hay que alimentarlo por acá. Se puede alimentar entre 7 y 12 volts o también se lo puede alimentar a través del USB. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo alimento a través del USB, toda la energía que entregue el Arduino la va a entregar de mi, del puerto USB de la máquina en la que yo lo tengo conectado. ¿Sí? Es decir, Arduino no inventa energía, por lo tanto, toda la energía que entregue por estos pines, las va a entregar a través, desde el puerto USB de mi computadora, PC, Notebook, lo que fuera. Si lo alimento por acá con una fuente de alimentación, lo puedo alimentar con cualquier fuente entre 7 o 12 volt, ¿sí? y el propio Arduino la va a convertir en 5 volts y en 3,3 volts para su propio uso interno. ¿sí? Y va a permitir entregar 5 volt por este pin y 3,3 volt por este pin para lo que yo pueda llegar a necesitarlo. Después hay unos pines que se llaman GND. GND viene de ground, ground es tierra, y es el negativo de la fuente. ¿sí? Digamos, eh, está como muy mal dicho lo que acabo de decir, pero como para que sea simple de entender, normalmente al negativo de las fuentes se les dice ground. Entonces, ese es el negativo de la tensión, Dentro del Arduino. ¿Sí? Para eso se usa ese ground. Y el vein, es, este vein, es lo mismo que el positivo de acá. Es decir, yo le puedo poner tensión por acá o le puedo poner tensión por acá. Si yo esta placa la tengo conectada a otra cosa, en lugar de tenerla conectada a una fuente de alimentación, le puedo entregar energía por acá. Luego tenemos un montón de pines que van de A0 a A5. Y estas son todas funciones que puede tener el mismo pin. Todos estos pins son programables. Yo les conté que eh, Arduino funcionaba, en principio, con dos, este, con dos funciones mínimas que tenían que tener. Una se llamaba setup, en donde yo hacía todas las programaciones originales, de donde le decía qué función tenía que cumplir cada uno de los pines. Y otra que se llamaba loop. Bueno. En esa setup yo le puedo poner cualquiera de todas estas funciones a cada uno de todos esos pines. ¿sí? De a poco, con el correr del cuatrimestre, iremos viendo qué es, esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto y qué es esto. Estos son interrupciones de hardware, estos son conversores analógico-digital, sea lo que sea que eso significa. Esto es una eh, interfaz de comunicación serie que se llama i cuadrado c esto, los que están en, en LILA, este de 0 a 13, del 14 al 19, son los de en las entradas y salidas, los que se pueden programar como entradas y salidas, que son los primeros que nosotros vamos a usar. Fíjense que algunos pines del Arduino se repiten, ¿sí? Fíjense que acá está el pin 18 y acá está el pin 19, que son estos dos mismos, ¿sí? Es exactamente el mismo, que está repetido, tiene las dos funciones. Hay otros que se repiten en otros lados y en otras placas, ¿sí? Este... Y, y bueno, básicamente, esta es un poco la idea. Acá está, eh, estos dos además tienen la particularidad de que son para comunicación serie, TX y RX, se usan para debaguear y comunicación serie. Tiene la, la, el PWM, es eh, una especie de salida analógica, también la vamos a ver de a poquito y con el correr del tiempo. Después acá se vuelve a repetir este mismo que es el I cuadrado C, estos que están acá se llaman SPI y son un montón de funciones que va teniendo el Arduino. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con el Arduino? Usarlo como salidas. Es decir, voy a elegir distintos pines, a lo, los pines del Arduino, ¿sí? Los, voy a, los puedo programar en principio como si fuese una salida. ¿Qué quiere decir una salida digital? Quiere decir que hay un pin, ¿sí? Que hay un pin que puedo, cuando yo lo pongo como salida, quiere decir que yo puedo decidir si ese pin pone 5 volt o pone 0 volt. La idea de una salida sería el circuito desde acá hasta acá. Es como si yo tuviese en cada uno de todos estos pines que puedo programar como salida, una tensión de 5 volt y que yo con una función propia del Arduino, puedo elegir si este pin se cierra o se abre. Si el pin se cierra, va a permitir que circule corriente y, en ese caso, el LED se va a prender. Si el pin se abre, no va a circular corriente y, en ese caso, el LED se va a apagar. ¿Se entiende la idea? Lo interesante de esto es que esta llavecita en realidad no existe. Es una función que, si yo la pongo en 1 o en HIGH, como está puesto acá, se cierra y, si la pongo en 0 o en LOW, como está puesto acá, se abre. Esa es la idea de una salida digital. Entonces, el pin este lo puedo programar como salida. ¿Cómo lo programo como salida? Con esta función que está acá. Hay una función que se llama pinMode, La que le voy poner acá. ¿sí? Bueno, acá está un poco lo que les decía antes. ¿sí? Este pin a cero es acá. Y el GND... Es el ¿Ven dónde está conectado el LED? Esto que está acá es una representación de lo que está pasando acá arriba. Tengo el pin a cero, una resistencia de 220 ohm, en serie con un LED, y ahí vuelvo al negativo. ¿Sí? ¿Y acá qué hago? Y acá hago lo mismo. Tengo un pin, una resistencia de 220 ohm, en serie con el LED, y... Vuelvo a masa. Después cuando les muestre Tinker, cada vez me acordaré que les diga cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Recuerden que este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Por qué te voy a conectar el LED así? Y porque si la corriente va a salir por acá y va a pasar por acá, tiene que pasar en el sentido de la flecha del LED. Si conecto el LED al revés, no permite la circulación de corriente y no prende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Bueno, todo lo que hice fue armar este circuito y la salida lo que está haciendo es emplazar a este circuito, funcionando como si fuese este circuito. ¿Sí? Bien. Pero también, en lugar de prender y apagar un LED, podría ser que lo que yo quiera prender o apagar sea un motor. ¿Qué va a cambiar? Que si yo quiero prender o apagar un motor, un motor de este tipo, bueno, acá no está puesto el relé, pero prender o apagar un motor, ¿sí? Ahora se lo voy a mostrar, porque esto también lo tenemos armado. El motor no lo puedo prender directamente con el Arduino. Es decir, el Arduino sigue siendo también aparte. Yo voy a tener que poner un circuito, además, que me permita manejar la energía del motor. Este motor necesita 12 volts. Entonces, como el Arduino tiene 5, hay un circuito extra que lo voy a usar. Ya lo vamos a ver esto con más detalle. Esto es un transistor, este es el motor, esto es un relé. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con más detalle. Acá lo que quiero que vean es que el programa es exactamente el mismo. Yo lo que estoy diciendo es, al acero lo pongo en high, es decir, lo pongo en 1, es decir, cierro esta llave. Espero un segundo y después lo pongo en bajo, esperando un segundo de vuelta. Fíjense que el programa para prender y apagar el motor una vez por segundo, este es mi programa, es exactamente el mismo que para prender y apagar un LED, que lo tenía antes. O es exactamente el mismo que para aprender y apagar una lamparita. ¿Está? El circuito no importa, el programa es exactamente el mismo. Esa es la simpleza de Arduino. ¿Está? Mejor dicho, eso pasa con cualquier micro. Pero la de Arduino es particularmente fácil de ver o de trabajar. Quiero, estoy buscando mientras tanto, mientras hablo buscando Tinkercad, bien, vuelvo para atrás. Fíjense, primero este, fíjense, tengo este pin es la salida. Tengo una resistencia en serie de un LED y GND. ¿Por qué la resistencia en serie del LED? ¿Está bien? Pero el LED es un dispositivo al que yo no puedo conectarle directamente los 5 volts. Porque no lo soporta, se quema. ¿Está bien? En realidad, mira, eh, la tensión entre los dos puntos del LED hay, eh, no puede ser superior a 3 volts dependiendo del color. ¿sí? Fíjense que yo para saber cómo cuál es un... El, el ánodo y cuál es el cato en un led. Algunos decían que tenía una marca, la marca es esa. Si yo miro al led de arriba, ¿sí? hay una parte que está recta y el pin doblado, el pin así marcado, esto viene en todos los led así, es el ánodo. En Tinkercad es bastante más fácil porque te paras arriba del pin y te dice cuál es cuál. Lo importante es que en el circuito eléctrico el ánodo es, volviendo a propósito para atrás, este. Y el cátodo es este otro. Este circuito es el que yo les estaba mostrando recién en Tinkercard. ¿Sí? Ahí está. Entonces, los, eh, los LED tienen, vamos a volver acá, los LED tienen una caída de tensión entre este punto y este punto de aproximadamente entre 2 y 3 volts. Entonces, yo supongo que la caída de tensión de este, de este LED es de... 3 volts. Como yo acá tengo 5, si yo cierro esta malla, 5 volt menos los 3 volts del LED me quedan 2 volts en la resistencia. Y 2 volt dividido 220 mA es Casi 10 mA, que es una corriente bastante aceptable para la circulación de un LED, por lo menos, digamos, un LED de mucho brillo necesita más corriente. Los de las lamparitas, los de la iluminación son otra cosa, pero los LED de indicación, que es lo que estamos, los que vamos a usar nosotros, con 10 mA funcionan bien y no cargamos demasiado al Arduino, es decir, no le, perdí, no le pedimos mucha corriente al Arduino. Así que para nosotros ponerle resistencia de 220 ohm está perfecto. Es más, si le ponemos resistencia más grande. Tampoco es problema, le podemos poner 300 ohm, 330 ohm, y tampoco hay un dra mucho drama. Pero 220 ohm es un valor que está bien. ¿sí? Y yo acá me vengo al código. El código lo veo acá en Arduino, en Tinkercad. ¿sí? Entonces, en setup, pongo la función que le digo que el pin a cero, este es el pin a cero, el que dice ahí, este es el pin a cero, lo voy a usar como salida. Pin mode tiene... Dos para, espera dos parámetros. Uno de ellos es el pin, y otro de ellos es si lo voy a poner como salida, como entrada, o cómo lo voy a conectar. Esto lo hago en la, en la función setup, porque si ustedes recuerdan, setup pasa una sola vez. Entonces, cuando arranque mi Arduino, lo que va a suceder es que va a pasar por acá el código, y va a decir, ah, ese pin es una salida. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque en otro programa puede ser que ese pin sea una entrada. ¿Para qué quiero una entrada? Lo veremos en la próxima clase. Por ahora, lo vamos a usar como salida. ¿Está bien? Bien. Y luego me vengo al loop. ¿Y qué hago? Digo, bueno, el pin A0, que antes había puesto como salida, lo voy a poner en HIG. HIG es un 1. Si yo acá saco el high y escribo un 1, es exactamente lo mismo. Y el pin, luego espero mil milisegundos, o sea, espero un segundo, lo pongo en Low. O sea, lo pongo en bajo, espero otro segundo y vuelve a ser Si yo hago correr este programa, espero no se laguee todo, me voy a mantener un rato en silencio. ¿Qué va a pasar con esto? Va a prender un segundo el LED y lo va a apagar. Como, como Tinkercad no, normalmente no simula en tiempo real, acá les pone un reloj del tiempo que está pasando. ¿sí? Es digamos. Esto prende y apaga una vez por segundo, pero no una vez por segundo en tiempo real, sino una vez por segundo de este reloj, que es el tiempo propio de Tinker, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está prendiendo y apagando el LED. Ni más ni menos. ¿sí? Si yo quisiera poner otro LED más, y que ese otro LED funcione exactamente al revés que este, es decir, cuando este esté prendido, que el otro esté apagado, ¿qué tendría que hacer? Bueno, en mi código tendría que poner otra resistencia, Tendría que poner otro LED. Por ejemplo, así. ¿Está bien? Conecto este con este. Y este lo podría conectar, no sé, a A5, por ejemplo. Y acá, ¿por dónde cierro el circuito? Y bueno, el circuito lo tengo que cerrar por el mismo lugar que antes. ¿eh? Es decir, tengo que ir a GND. Ahí. Bueno. Vamos de nuevo. Ahí. Tengo que ir a GND. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que dije es que quería que cuando este prende, este apague. Estoy conectado en A5. ¿Cómo modifico el código? Me vengo acá, lo primero que hago es decir, bueno, el pin A5 también es una salida. ¿Sí? Si no le digo que es una salida, esto no va a funcionar porque normalmente los pines son entradas. ¿Por qué son entradas? Porque consumen menos energía. Entonces, si yo no le digo que es una salida específicamente, no va a funcionar. Sí, sería lo mismo usar cualquiera de todos los pines que van desde acá hasta acá. El no, o sea, si yo acá pongo A5, porque este es el pin A5. Si yo quiero usar la salida 13, o sea, hacer este mismo circuito en la 13, acá tendría que poner un 13. ¿Estamos de acuerdo? Sería lo mismo. ¿Y ahora qué hago? Bueno... Y ahora escribo mi línea de código, que lo que quiero que pase, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a copiar y pegar porque así hago más rápido. Yo voy a decir que cuando A está en alto, cuando A0 está en alto, A5 está en bajo. Y que a su vez, cuando A5, A0 está en bajo, A5 está en alto. Y después, pero un segundo... ¿Qué va a hacer este código? Me va a poner las dos como salida, me va a poner a 0 en alto, a 5 en bajo, o sea, prendo esto, apago esto, espero un segundo, apago este, prendo este, espero otro segundo. Si programé bien, eso es lo que debería empezar a pasar a partir de ahora. Y ahí está. Sí. Entonces, ¿el código qué está manejando? Está manejando las salidas. Lo que tiene de interesante todo esto... El resistor este es de 220 ohm. ¿sí? Si yo le pongo un resistor mucho más chico, vamos a hacerlo a propósito, ¿sí? por ejemplo, vamos a poner un resistor de 2 ohm. Bien bruta la diferencia. Cuando prende, me aparece ese signo ahí de, este, de admiración, que lo que me está diciendo es que, ahora, ahora lo que voy a hacer es pararlo, a ver, vamos a hacer así. Vamos a ponerlo en el modo de debug y vamos a pararlo acá. Ese es el modo de debug. Ahí lo que estoy haciendo es que el código va a correr hasta ahí y ahí va a parar. ¿Está bien? Lo voy a hacer acá, que era donde yo quiero. Va a correr hasta abajo y va a parar. Para que se quede ahí. Ahí el código se paró. Eso es por si yo quiero chequear, por ejemplo, alguna variable, algo. Ahora no, porque no hay nada. ¿sí? No hay nada grabado, no hay variables, no cree nada. Sí, el secreto de las luces navideñas, es hermoso. Bueno, ¿qué me está diciendo? Fíjense, me está diciendo la corriente a través del LED es de 51 mA, mientras que el máximo recomendado es 20 mA. Se podría reducir la vida útil del LED o, mi, o quemarlo. Entonces, poniéndole una resistencia de 220 ohm, yo me aseguro que la corriente que va a circular a través del LED no va a llegar a, ese, a valores que lo quemen. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué quería contar con esto? Bueno, lo que quería contar con esto, más allá de esto que acabo de hacer, es que salvo el segundo LED que yo le arreglé, le agregué, si yo agarro esto, que es el circuito de la lamparita, y lo hago circular, y luego funciona correr, la lamparita qué va a hacer? Se va a prender y se va a apagar una vez por segundo. Con la única particularidad... De que el código es exactamente igual. Al Arduino no le importa qué es lo que le conecto afuera. Yo lo que tengo que entender que le conecto afuera para ver cómo armo el circuito. Por ejemplo, esta lámpara es de 12 volts, no es de 5. Por lo tanto, yo tengo que poner alguna circuitería externa, como está como ven ustedes acá, para que con los 5 volts que me entrega el Arduino, yo pueda manejar una lámpara de 12 ¿Cómo está hecho esto? Bueno, esto está puesto con un transistor, ese transistor tiene conectado un relé, y ese relé es el que hace que prenda y apague la fuente. El relé es una especie de tecla, como la de encendido y apagado que hay en las paredes, pero que en lugar de manejarse con los dedos, se maneja con energía eléctrica. Ya de a poco vamos a ir mostrando, yo ahora lo que quería no era, digamos, enseñar todo esto todo junto, si no entendieron esto del relé, del transistor, y toda esa historia de la fuente, o esta circuitería... Por ahora no se preocupen, no es la intención, lo vamos a ir viendo de a poco, clase a clase. Ahora la intención era mostrar que el código este me permite manejar distintos componentes sin importar de qué se trata. ¿sí? Y si yo, en lugar de esto, ahora, eh, motor, el circuito es el mismo, pero con un motorcito, cuando en algún momento cargue el mismo código otra vez, ¿y qué va a pasar? Y va a pasar que el motor gira para un lado, para, gira, para, gira, para, gira, para. Por lo tanto, no sé, si en algún momento aprendemos a poner un teclado acá, o un montón de teclas, y en algún momento aprendemos a hacer que el motor gire para un lado y gire para el otro, podríamos hacer un ascensor con un Arduino yo censo qué tecla apretaron para ver de dónde me llamaron y hago girar el motor. Por ejemplo, no ¿para qué quiere un motor que arranque y que pare? Bueno, en principio ahora no lo sé, mm, limpia parabrisas no sé, arranca y para durante un determinado tiempo. ¿sí? Básicamente la idea es que lo que quiero contarles con todo esto es que es muy fácilmente programable esto, ¿sí? y para lograr este, distintas distintas funciones y distintas aplicaciones de la vida real, ¿sí? programando en un lenguaje que es muy parecido al lenguaje de programación que ustedes están aprendiendo a manejar ahora, que es el C. ¿Estamos? Maravilloso. Bien. Bueno, acá entre medio del motor y la... entre medio del motor y... Este circuito es el que realmente estamos armando, la única diferencia es que acá entre medio falta ese relé. Básicamente, porque cuando lo dibujé me lo tragué y ya tenía todo dibujado. Y este es prácticamente lo mismo, pero con una lámpara en lugar de el del relé. Y por último, esta es la tarea que les propongo. Les estoy dejando el circuito armado. Eso es un display de siete segmentos. ¿Sí? Se llama así, se llama display de siete segmentos. Los siete segmentos tienen un nombre, que son desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F, G. Yo supongo que todos los conocen, son estos displays. Y es un estándar donde está conectado cada uno de estos. Todo esto, cada uno de estos siete segmentos es un LED. Un LED que va a aprender independientemente de los demás. ¿Sí? Este, si yo... Pro, digamos, hay un LED conectado entre A y el punto Este que se llama común. sí Otro LED conectado entre B y el punto Este que se llama común. Otro LED conectado entre C y el punto Este que se llama común. Otro entre B y el punto que se llama común. Otro entre E y el punto que se llama común. Otro entre F y el común. Y otro entre G y el común. ¿Está claro? O sea, un display de siete segmentos... Son siete LEDs conectados así. Eso es un display de siete segmentos. Esto es esto. sí Entonces, lo que yo puedo hacer es manejar cada uno de esos segmentos con pines independientes y dependiendo cuáles pongo en 1 y cuáles pongo en 0 voy a aprender distintos dígitos pero básicamente vamos a ir a tinkercad vamos a abrir el display yo en mi código lo que hice es primero ya vieron imagino que ya vieron define esto no lo vamos a usar por ahora Ya saben lo que es un define, ¿sí? Muy bien, eso es excelente. Entonces lo que hice, volvamos, sí, es para definir una constante. En realidad es para definir, es una directiva del preprocesador. Ojo que no es lo mismo una constante en C, pero no, parece lo mismo, pero no es lo mismo, digamos. ¿Qué va a hacer el, el compilador? El compilador lo que va a hacer es que cuando vea una G, va a reemplazarlo por un 10 eso es un define. No es una constante, es decir, no ocupa lugar dentro de la memoria el define. ¿Se entiende la diferencia entre una constante y un define? Cuando yo declaro una constante, estoy agarrando una porción de memoria a la que le voy a poner un valor que no voy a modificar en ningún momento del programa. Eso es una constante, pero ocupa un espacio en la memoria. En lugar de eso, el define es un numerito que lo que va a hacer el compilador es que cuando compile, cada vez que va a cada vez que vea una letra G, la va a cambiar por un D, por un 10. Cada vez que vea una F, la va a cambiar por un 11. Y así sucesivamente con todos los define que cree. ¿Para qué usé esto? Porque ahí es donde yo tengo conectados los pines. Es decir, el pin 13, yo lo tengo conectado a este punto, que es la B. Si volvemos a la presentación, donde estaba el... Ven que la B es este, el B... Es el primero de la derecha. ¿Está bien? Entonces, lo que yo me acabo de hacer con, esta, con este define es decir, bueno, el B lo tengo conectado al 13. Entonces, cuando yo quiera prender el segmento B, que es este, en realidad yo le voy a decir, prendete B. Acá, ¿qué hace el procesador? Agarra y cambia este B por un 13. Es decir, va a prender el pin 13. ¿Sí? Lo que está haciendo, este es el código que yo acabo de copiar y pegar. Ah, perdón, yo estaba probando algunas cosas y acá metí un while 1 arriba, entonces nunca entra ahí, ahora sí, vamos a hacerlo correr. Ahí prendió el número 5. Si yo quiero prender, por ejemplo, volviendo, volviendo a la presentación. Si yo quisiera prender un 1, tendría que prender un B, un C y todos los demás tendrían que estar apagados. Ahí prendería el 1. ¿Cómo hago eso? Lo primero que hice fue definir todas como salidas, ¿no? Eso no cambia nada. ¿Pero qué voy a cambiar? Que voy a prender. Acá voy a poner un low, porque A lo quiero apagado. Acá voy a poner un high, porque B lo quiero prendido. Y todos los demás los quiero apagados. Y ahí voy a prender un 1. ¿Está bien? Quiero prender un 2, tendría que cambiar y prender distinto. Quiero prender el número que quiero y quiero que prenda distinto. ¿sí? Yo puedo elegir con esto qué prender. Entonces, lo que quiero que armen es este archivo. El GND del display es el del medio, eso lo tenés. Y yo en el, en el documento que les paso donde está la tarea, te lo muestro, pero en el documento que pasa es este, ves, es el común. En realidad tiene dos, el de arriba también, pero podemos usar el de abajo o el de arriba del medio, cualquiera de los dos. Es el, el común, ¿sí? Moon va a ground, sí, fíjate que el común está puesto al ground. El común va al negativo, es decir, vos imagínate que cada uno de estos puntos es, fíjate, es lo mismo que el anterior. Es decir, si yo vuelvo a la presentación donde estaba el LED, yo tenía... De un pin, una resistencia en serie al LED y del LED al ground. ¿Está bien? En el de la tarea final, la cosa es exactamente igual. Porque cada uno de los siete LED es una resistencia de 220, entra al LED y sale por el ground. Lo único que tiene de particular es que hay un solo ground para todos los LEDs. Es decir, están todos juntos. Eso se llama display de cátodo común. Hay un solo cátodo conectado para todos los displays. Hay otros que el positivo es el común en vez del gram, pero vamos a usar este. Bueno, entonces la idea es armar esto, la tarea se los explica bien clarito y que una vez por segundo vayas, vayas avanzando solito desde el 0 hasta el 9. Y una vez que llega al 9, pegue la vuelta y vuelva al 0. La intención de todo esto es que lo hagan, estaría buenísimo que lo hagan con una función y que en esa función ustedes le pongan, le pasen como parámetro el número que van a querer prender y les devuelva directamente que se prenda. Eso sería genial. Los que no, en principio, vayan haciéndolo en el loop. Hacerlo en el loop sería ir haciendo el main, ¿sí? En armarlo, que vayan practicando un poco, haciéndolo un poco. Lo que no les salga, me lo consultan. Es la primera idea. Guárdenlo y lo que vamos a intentar ir haciéndole la semana que viene o a medida que vayan pasando las clases es eh, ponerle, por ejemplo, teclas para que yo con teclas pueda elegir qué número se ve, o ir subiendo, o ir bajando. Esto va a ir creciendo a medida que vayan pasando las clases hasta que vayamos viendo algunas otras cosas, ¿Sí?